Miren banda, les voy a enseñar mis puntos de arena del Free Fire Te llegó un paquete. Este paquete. Rápido, ven. Tengo que decírtelo. El secreto de la felicidad es. ¡Noooo! creas que no sé esto. El secreto de la felicidad es esto. <risa> sí lo es! <risa> sí. claro que sí! ¡Super Noli! ¡Vuela, Super Noli! ¡Ja, ¿Oh? <risa> pues eso? <risa> ¿Qué puede ser? Pues no. Ah, no, perdón, la costumbre. ¡Yo no! no tengo la costumbre! Sí. Por es que sí. da un día cambiado el sexo de matar. ¡Ey! Oh, Pos nope. algunas palabras para los perdedores. Ánimo. <risa> Ánimo para los jugadores claro que si ganaste, claro! ¡Hola, madre ¡Ay, qué locución! ¡Oye, desaparece! ¡Ay, está la ya ¡Hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Quieto, hermano! ¡Hermano, quieto! hermano eh, hermano quieto aquí es una la vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh, eh. Perdón. ¿Quieres con el símbolo de paz, ¿no? ¿Qué? no ¿no saca la lengua? yo no saco la lengua, güey Eeeeeeee eh... no eh... no quiero ah... No! Si ¿sí hizo grande! <risa> suelto el arma, suelto el arma es? La suelto, güey, la suelto Suelto el arma el piso ¿Cómo? ¿Me, me, ah, ¿Me tiró el piso? Sí A la madre, creo que no acabo no, Ahora sí <risa> Esto es un aviso, eh Para los que no dejen el hostel Esto es lo que les va a pasar <risa> A la madre a ah, la madre, ¿a quién le di? Ey, ¿también, chat? ¡A ¡Oh, la madre! <risa> ¡Ever! Se te está viendo el huevo, Ever Está ¡El huevo! Wey, se te está viendo el huevo! Yo lo traigo <risa> Déjame lo regreso ¡Ja, ja, ja! soy túmido policía me está ro me robó me robó mi arma ah. Ah. Yo. yo ah Hola, muy buenas nalgas, digo, muy buenas noches. ¡Ja, ja, ja! <risa> las <se> escondió! ¡No! <risa> ¡Déjeme comer! ¡Au! puedes <risa> sentir? ¡A la madre! ¿Qué tenías, güey? ¡Ja, <risa> ja, ja! límpiate vamos! Oh. ¡A la madre! ¡Mira cómo! ¡Señora, yo como culo! ¡Épale! <risa> eh, ah, cátelas, güey! ¡Límpiate! ¿Qué se llama? <risa> no recuerdo. Con el se Vengo el Hornet. Le agarra una boobie. <risa> ¡No! ¡No! ¡Chat malo! <risa> ¡Chat malo! No le agarres una boobie. <risa> es un abrazo, gente. Un abrazo normal. Así nomás, mira. Y le, y le ruego a Diosito que me, que me dé una así. Por favor, dame una igualita. <risa> Tres ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ah, rayos No me sale, chat Ya no me sale el backflip ¡Ah! ah Ah Madre Dejen de estar tirando com Dejen de estar escribiendo com Anda, ya, por favor, ya, era broma Ah Ah, por favor, paren Ah <ríe> No <ríe> Ayuda Ayuda, al chat no! Boquita es más grande. Te voy a denunciar. No, no, no, no quiero, por favor. Déjeme ir, déjeme ir. Yo no robé nada. Yo no robé nada. ¡Ah! Me la cámara también. No pueden ver esto. Me No, deku deja el cloro. No, amigo, por ahí no es. <risa> deku cloro, no. Yo sé que hay veces en las que uno tiene que amarse a uno mismo, gente. Miren mi pelo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven mi pelo, gente? ¿Cómo ven mi pelo? ¿Qué onda? Está bonito, verdad. A mí me gusta. Yo también digo, ¡Ah, ¡me quedo, me quedo! Y él me decía, ¿qué hasta ahí. Si no y... te bajas, esto entra por tu portuano, sí. <ríe> a la madre. No, no, no, no. Y, y esto va a ser lo primero. A la madre. ¿Qué pedo? Monster. ¿Monster? También hay ¿Qué dijo. ¿Qué dijo? Antes te llamaba Master y Monster te vas a quedar. ¡Tomes! Ven aquí. ¿Cómo la quieres? Muy hecha o poco hecha. <ríe> <ríe> Sorry, what up. Eso son 10 años al Uy. Uy Señora, yo como culo A ver gente, una cosita la vamos a dejar bien claro, ¿no? Aquí no se liga con la Loli ¿Ok? ¿Entendido? ¡Para la casa banda! ¡Para la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa ya! ¡Vámonos al cuarto! ¡Hermana mía! ¡Eh, ¡Hola! ¡Te estaba buscando! ¡Hola hermana! ¿Cómo has estado? A ah, ver, déjame aquí voto batata. También vendes ¿Eh? vendes flores a un bitcoin. Sí, sí, sí, sí, a un bitcoin. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> También el cuerpo, ¿Qué? lo que caiga, <risa> What? No, hermana, no hagas eso. Me parece que está muy abajo. ¿Cómo? No, no, no, yo no conozco a ese tal gángster. Suena guapo. Suena sabrosón, pero no lo conozco. Cuando me voy a enfrentar a un este. A un este. ¿Cómo se llama? A un Brian, pues tengo preparado este cuchillo. Porque ya saben cómo son los Brian, gente. Uy, uy. Para contar una historia. Manos, un Dame todas las manos que tengo. ¿Todo la, la qué? ¿Todo la qué? Todo está las manos arriba, por favor. Todo el chat, por favor, arriba las manos. No, Susion, yo no fui. Yo no fui. Por, fa las manos. por favor, yo no fui, yo no fui. No me hagas usar esto, Sunpay. No me hagas usar esto. Yo no fui, yo no yo fui, fui. se lo juro que yo no fui. Oye, ¿qué hace una niña con un arma? ¡Dame eso! Pero, no sé, creo que va a haber pero mucho simp sí en este video que la gente se pelee por un charipa Bueno, ¿quién cono? ¡Quinés! Usted es un hombre de cultura Ah, no siquiera soy hombre Discúlpeme, perdón Usted no es fan de una tal estar? Estar, Eh, sí Ya veo, qué coincidencia, yo también soy el mismo no, Eh, podemos decirlo en pocas palabras Sí, oculta Uy, ¿qué les dije? Pero, creo uy, uy Uy es vato. es vato. Es vato. Es vato. Como yo. ¡Uah! Dice, va cuando con Nimu. Hombre, ya no se mete a ver el chat, no le sabe. <risa> no le sabe, no le sabe. Si entro a ver el chat con Nimu, vamos a bailar ambos. Te voy a enseñar unos pasos de baile prohibidos que nadie ha visto. Ni yo los he visto porque no los he hecho. <risa> ¿Puedes hablar? No, no habla. Me... Me... ¡Ey, banda! ¿quién... ¿Quién pedió un perico a domicilio? <risa>